Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Humanizarte, soy Patricia Forero y hoy haremos un recorrido por la educación disruptiva para niños y jóvenes en Colombia. Vamos a conocer a niños que invierten en la bolsa de valores de Nueva York, adolescentes que están cursando cursos de programación en Python, certificados por la Universidad de Michigan, niños que se están formando para ser directores de cine, niños emprendedores que están cambiando las nuevas generaciones y tomando su futuro en sus propias manos. La innovación es una de las mantras o de una de las líneas importantes de este siglo XXI y pues la formación obviamente debe estar de la mano de esta innovación y lo que el mundo necesita, personas en este caso, niños y jóvenes hiperactivos, hiperconectados que para afrontar este nuevo medio tecnológico que se nos en encima y obviamente se presenta como un aliado imprescindible la educación ¿Cierto? Y pues a la hora de impulsar esto, pues la educación disruptiva es el mejor camino, porque es una educación que rompe lo tradicional y es una educación que les permite a estas nuevas generaciones de niños que tenemos hoy en día y jóvenes a cambiar este futuro que tenemos hoy en día, ¿cierto? Y eso va de la mano con lo digital, esto va de la mano con la innovación y obviamente las nuevas tecnologías en el siglo XXI. Gracias a nuestros radioescuchas que nos surgen, que nos siguen en nuestras redes sociales, Instagram arroba Ariandina Radio y en Twitter bajo radio cada lunes de 5 a 6 de la tarde. Para hablar de este tipo de educación pues tenemos a Michael Sandoval. Él es director de una fundación que se llama Libertarios, una empresa que se ha formado que ha formado a más de 2.700 niños en 14 países, en emprendimientos, programación, en Python, como habíamos hablado en nuestra introducción, certificados por la Universidad de Michigan y emprendimiento y dirección de cine. Son niños colombianos que están en todas partes y que ahorita, como invitados, nos lo van a contar. Hola Michael, ¿cómo estás? Hola Patti, muchas gracias por invitarnos a tu programa, estamos muy muy emocionados con los chicos de poder estar contigo y con Ariandine Gracias eh, Michael, y pues antes de entrar en materia, escuchemos esta canción que fue creada precisamente por la Fundación Libertarios para que los niños en el mundo se inspiren a aprender o a emprender y entendiendo esto como esos sueños que tienen, esos sueños que siempre han constituido parte de su ser entonces escuchemos en adelante a pues, la canción de Libertarios. Cuando viene un ladrón de sueños, le digo esto. Te callas porque lo que viene de ti no lo necesito. Lo que necesito ya me viene de una naturaleza más próspera y poderosa que tú. Cuando le meto empeño, nada detiene mi sueño Si me pongo ready pa'l ruedo, el mundo me queda pequeño Yo Lo de ti no lo necesito yeah. Lo único que me hace falta Ya lo tengo en el su poder infinito oh. Te calla, te calla, te calla Lo que viene de ti no lo necesito Lo necesito, yeah. lo único que me hace falta yeah. ya lo tengo en mis poder infinito. Yeah. Te calla, te calla, te calla.